Hola amigos de k Acción, les saluda Sara y en esta ocasión les traemos un story time muy especial por parte de la de este canal. En esta ocasión queremos hacerles un story time sobre cómo fue que conocimos sobre Corea mucho antes de haber iniciado este canal. Así que... Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Marilan Lamboglia, creo contenido para K-En Acción junto a Sara Rodríguez para la región de Latinoamérica, eh, exclusivamente para Panamá, aunque ya estamos empezando a, a llegar a otros países de Latinoamérica. Y pues hoy voy a responder una pregunta que, que usualmente ya me han, ya, ya me han hecho, eh, cómo conocí la cultura coreana. Eh, la cultura coreana la conocí por una amiga mía de la universidad ella en, creo que fue en el 2003 más o menos por ahí 2002-2003 ella veía un canal que es el canal eh, digamos que el gobierno del estado en panamá y allí pasaban dramas coreanos lo que ella no sabía que eran dramas coreanos me acuerdo que bueno ella me decía que sí es que son unas novelas chinas y están muy muy buenas y tienes que verlas y yo dije, bueno, pero ¿y a qué hora? No sé qué. Ella me empezó a contar todo y que había una muy buena y que tenía que verla. Y yo dije, bueno, está bien, pues voy a tratar de verlas, pues. Pero la verdad es que a mí, yo no soy de ver, yo no veo ni tan siquiera novelas latinoamericanas. O sea, en esa época, en Panamá, estaba muchísimas eh, contenido enlatado y muchísimo contenido... Eh, Deciden, novelas eran lo que más se veía O lo que más se ve en Panamá Entonces a mí eso no me gustaba Era un, un, un tema que no me llamaba la atención eh, Me sentía como que no había nada que ver en televisión Y no había opciones O sea, a pesar de que tenía cable O lo que sea que la gente pueda tener A veces no hay nada bueno en tele Y bueno eh, Yo le hice caso a mi amiga <ríe> Y fui a ver eh... Las novelas chinas que decía mi amiga que estaban muy buenas. Y la verdad es que el fanatismo no empezó de una vez. O sea, yo creo que fue como algo paulatino. Empecé a ver los dramas y sí me empezaron a gustar. Eh, sí me parecía raro porque sabía que no eran chinos. Y empecé a investigar un poquito más. El primer drama que vi, eh, creo que fue un Deseo de las Estrellas. Um, yo siempre tengo una confusión en si fue un Deseo de las Estrellas o si fue Escalera al Cielo, eh, pero definitivamente en ese año eh, vi muchos dramas. Creo que vi ese, un Deseo de las Estrellas, vi Escalera al Cielo y probablemente vi todo sobre Eva, eh, que creo que eran los que estaban emitiendo en esa época allí en, allá en Panamá, ¿no? Eh, pero así fue como yo conocí la cultura coreana, una de las cosas que más me encantaban o como que más siempre son, se me quedan como en la mente, son las canciones Yo no me acordaba hace un año de cuál era el primer drama que yo había visto eh, coreano y el año pasado tuvimos un, un Twitch en donde hicimos como una especie de programa especial Con los primeros dramas que habíamos visto en aquella época Y simplemente por haber chequeado los videos y haber chequeado los OST sí, Me acordé de cuál fue el primer drama que vi Y si sí, fue un se van las estrellas Nunca me voy a olvidar de ese OST Ese OST aquí en mi mente Buenísimo, me encanta eh, y sí, así fue como empecé a introducirme, digamos, que a la cultura pop coreana eh, La verdad, yo no soy muy seguidora de, digamos que del K-pop o de todos, de todos los artistas que la mayoría de los chicos ahora se lo conocen Yo no soy ese tipo de fanática, yo soy más del tipo de fanática cultural que me encanta, encanta la comida, la ropa, eh, me encantan los bolsillos, los dramas, sí me gustan los dramas, obviamente y muchos actores y cantantes, sí, pero no es algo como que me motiva y que me, me que me voy a morir, eh, no, o sea soy un poco más del ambiente cultural no. obviamente yo empecé me gustaba tanto el contenido que había en los dramas que empecé a buscar más información y más dramas por youtube eh, y así fue como fui a parar y ver voice over flowers que obviamente yo creo que ese es el drama que a la mayoría de las chicas de la época de mi época <risa> que empezamos a ver dramas coreanos como en el 2000, 2003, 2011, 2002, por allá eh, es como el drama, digamos que ícono de esa época en donde ya no era así como muy básico, sino que boom, hizo el boom de los dramas coreanos eh, la verdad, eh, después de ahí ya yo empecé a ver full, full contenido eh, de dramas coreanos y no solo de dramas eh, programas eh, de, sabes, programas de entrevistas o programas de comedia la verdad es que una de las cosas que más me gusta de la cultura coreana es su comedia eh, y siento que es muy parecida a la comedia latina en cierto sentido porque este... Me gusta que utiliza mucho sus gestos faciales, sus gestos corporales. Eh, no es la típica broma tonta del norte de América. <risa> es como una broma que, conchole, que es más pesada, ¿no? Entonces da más risa. Me gusta mucho el, el, el, la comedia. Y bueno, como me encanta la comedia coreana, eh, la mayoría de los dramas que veo en la actualidad, eh, son eh, tipo dramas comedia. Eh, a mí no me gustan los dramas de lloradera ni de los de estresada que me estrese eh, Nada de sufrimiento. En donde hay alguien que se vaya a morir. O a, ya saben cómo terminan ciertos dramas. Digo, algunas cosas sí las veo. Los muy populares. Eh, pero sí, trato, trato de buscar dramas que realmente sean temas que me gusten porque antes veía de todo y, y la verdad es que no, no... después te decepcionas, después hay gente como que ay, es que este drama no me gustó, no me enganchó, qué sé yo pero yo antes sí veía de todo y, y me lo... prácticamente a veces hasta me lo obligaba a ver, ¿no? pero no, no, este... ahora es muy muy específica y es como yo eh, empecé a conocer la cultura coreana en mi caso en particular, puedo decirles que conocí sobre Corea, gracias a un key drama y sin darme ¿por Sí, porque lo digo hasta en secundaria, a mí jamás me va a borrar de la mente esta escena del protagonista, que es un cantante, que se le declara a la chica en medio del público en una presentación. Y sí, esta, este que drama que menciono se llama Un deseo de las estrellas, jamás me va a borrar de la cabeza y fue un, un impacto muy grande que dejó y que ya después, con el tiempo, me di cuenta de que era de Corea del Sur. Y poco a poco fueron adentrándose más que dramas a nuestro país en el canal local. Y empecé a ver más que dramas con Los chicos en los que las flores, las estrellas y otros más que fueron saliendo. Y así fue que me fui embargando en esta ola coreana que ahora ya no puedo dejar. Incluso, como sabemos, los que dramas tienen OST eso también me empezó a generar curiosidad y a saber quiénes cantaban y ahí poco a poco me estoy metiendo en el tema de K-pop y de los artistas eh, de música de Corea y bueno ya tenemos aquí ocho años con este canal dedicado a lo que es eventos en Panamá sobre la cultura coreana y también sobre toda la información relevante a nivel de los artistas y sobre los K-dramas bueno, por yani. mi parte creo que fue igualito Esca, eh, digo, escalera <risa> Más que todo fue todo sobre Eva Pero todo sobre Eva me pasó Similar a Mari Yo como que la empecé a ver Pero me dio mucha rabia eh, La que hacía de mala, me dio mucha rabia y no la seguí viendo Porque, o sea, yo soy de esas pasionales Que si veo algo y no me gusta Me siento mal Entonces dije Ay, no. Bueno, dejé de verla Después como de verdad que todo sobre Eva La repitieron bastante es más, sí, es verdad. Todo sobre Eva, incluso la llegué a ver en Canal 5, otro canal de aquí de Panamá, y yo dije, ok, ¿qué pasó aquí? Pero si yo eso yo lo veía en el Canal 11, no entiendo, ¿qué está pasando aquí? Espero que les haya gustado nuestro tu story time, les recuerdo que se suscriban, no dejen de darle like, y nos vemos en un próximo video.